Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en su programa de mañana. La Procuraduría dispuso una escala de multas por el toque de queda. Vamos a, vamos a meterle caña a este asunto. Los violadores del toque de queda enfrentarán desde ahora el pago de multas que van desde mil pesos hasta más de 100 mil pesos oro dominicano de acuerdo a una escala establecida ayer por la Procuraduría General de la República, la cual está avalada por la Ley General de Salud, la Ley 42-01. Las multas dependerán del tipo de violación que cometa una persona, en particular o el dueño de un establecimiento comercial que permita una aglomeración de personas mayor a la que se dispuso. Ahora, los peatones que violen el toque de queda pagarán una multa de mil, los motociclistas 2.000, el conductor de un vehículo mil y las personas que sean sorprendidas en un centro o espacio de diversión pagarán mil pesos cada una. En tanto que los bares, restaurantes o cualquier otro espacio de diversión, así como una fiesta privada que viole las medidas, serán sancionadas con una multa de mil pesos. El propietario responsable de un autobús que transporte personas, violando la medida, será sancionada con 50 mil pesos. El conductor de un vehículo de carga con 30 mil pesos y el dueño de una gallera con 100 mil pesos. Esa es la escala que ha establecido la Procuraduría General de la República mediante una, una orden general, ¿verdad?, Así es que no se, puede llamar, eh, no se puede llamar dictamen ni una orden. No, general. instrucción. Es una aquí instrucción lo dice. La, es una instrucción <coughs> general yo lo de acuerdo al me artículo me... 9 de la ley 133. Eh, yo le dije a él, por favor imprímeme eso para mostrárselo a la gente, porque la gente quiere mostrarle. Aquí dice, cómo miren, que dice que tenemos a bien, eh, eh, no, no es que ordena, eh, no es que resoluta, instruir, dice ahí, ¿verdad? a los ministerios públicos lo siguiente, primero que se instruya, segundo, y ahí, es eh, eh, ¿verdad?, eh, el catálogo de multa. Mira, ¿Pero qué pasa? Ah, bueno. Mira, hay un error ahí, y es que dice, instruya a la Policía Nacional. Otro error. y, y la, la, la, bú, Búscalo por ahí. Sí, sí, instruya a los agentes de la Policía Nacional. Y, la, y la, la, el Ministerio Público no puede darle instrucciones al... al, al, al al policía, a menos que no se esté en medio de una investigación, porque en ese momento el Ministerio Público funge como, como director funcional de la investigación. Eso le da un cierto poder para decirle a, al policía, mira, yo necesito tal prueba, necesito tal tal cosa para poder probar en el tribunal mañana tal asunto. Entonces sí hay una instrucción, pero de mediante ese mecanismo no Amado. se puede. Porque eso va a crear un roce que siempre ha habido entre policía y ministerio público, porque nadie ha entendido en este país, ni la policía claro. ni los fiscales han entendido qué es la, la función, dirección funcional de la investigación. La funcionalidad. Eh, hay un detalle que yo quiero resaltar aquí en el día de hoy, y es que la Procuraduría General de la República cita el artículo 8 y 30, y eh, artículo 8 y 30, numeral 8, de la ley 133-11. Que instaura el, y ajá, el Ministerio Público. la que público. ellos se atribuyen la facultad. Pero cuando usted va a los artículos, mira lo que dice. Si el puede ocho, acercar aquí. El 8. Sí, el 8. Dice. El Procurador General de la República puede emitir instrucciones Exacto. generales sobre la dirección de la investigación de los hechos punibles. Exacto. Estamos hablando de investigación. Aquí no estamos hablando de multa. No, ahí en está ningún correcta momento, Y dice, ¿verdad? el ejercicio de la acción penal y su oportunidad a, o la protección de víctimas, testigos u otros sujetos. El director general de persecución del Ministerio Público y los procuradores generales de la Corte de Apelación podrán solicitarle sus reconsideraciones cuando... Aquí está hablando de la dirección de la investigación claro. penal. Claro. Pero bien, vámonos al número 30. Bueno, porque la gente hay que dejarle esto claro, o sea, el, es que el Ministerio Público no está facultado. Esto, dice va, aquí. esto el, va a crear más dificultad. Claro. Miren, el 30 dice, atribuciones del Procurador General de la República. Y aquí, nos vamos al 8, que fue el que yo citando dice, emitir instrucciones generales sobre la dirección de la investigación de los hechos punibles, sí. el ejercicio de la acción penal y su oportunidad o la protección de las víctimas, testigos u otros... Pero, Se párate, pero, ahí. pero, a mí. pero, pero párate ahí. Se convierte párate en persecutor ahí. y castigador. Oye, párate ahí. Ahí lo que dice es sobre la dirección funcional de la investigación. Pero es al Ministerio pero es al ministerio no Público. No a la Policía. No a la Policía. Claro. Y pero, eso lo deja claro. Además de eso, de, de ese detalle que tú acabas de resaltar, que no es a la Policía, sino al Ministerio Público, aquí lo que habla es de dirección de investigación. Claro, claro. No le da facultad al Ministerio Público ¿De poner multas? No, o sea, para nada. tú te vas a convertir en el investigador y también en el, el castiga, sancionador. El sancionador. Pero ven acá. O sea, mira, sea Esto es una es violación una al, al Estado eso de Derecho de la República. Eso va a llegar al... Mira, yo lo que quiero que a mí me... Yo lo que pregunto, Yayan, de de ¿cómo que se llama el consultor jurídico del Poder Ejecutivo? Pupila. eso eh, lo lo mira, Germán Brito. El doctor... Eh, ¿Eh? No soy yo. Carajo. ¿Cómo que se llama? Que ha puesto mucho Oíste, Fermín, El consultor mira, el jurídico. Abrito, de Yo quiero proponerle al no senador se Franklin trabajo. Romero Yo que estamos confundido. dispuestos a orientar jurídicamente para que no sigan cometiendo errores, aunque sí. en este caso es de la Procuraduría y no podemos inmiscuirnos en esos temas. Pero sí hay que advertirle que se violenta el aquí. Estado social, democrático y de derecho, no obstante, Haber existido un sí. estado de excepción que no se computa para darle poderes al Ministerio ¿quién, Público. ¿Quién lo está violentando? Enfócame el, aquí. Enfócame El Ministerio Público. No, no. ¿Quién? La Procuradora. ¿Quién? Dilo. La Procuradora ah, Miriam Germán. Miriam Germán Brito. Entonces eh, No me puede decir a mí que ella no lo sabe. Lo sabe. Hay que ver con qué intención lo están haciendo. Ese catálogo es infructuosamente. Esa es una legislación, legislación negativa, como se llama, Dominicana. cuando se sale del ámbito del legislativo, porque los legisladores... Debieran de ya ocuparse, de producir la ley de salubridad y control de pandemia, para que dentro de ese estado de pandemia, o no pandemia, de, eh, de eh, ¿cómo se llama? Eh, yo la tengo anotada, pero debe existir una ley de control claro. del estado de sección en situaciones Miren. de... ¿Salud de, de, de problema, peligro de salud pública? Nuestro problema es la desinstitucionalización de la República Dominicana. Sí. Nosotros tenemos los, los funcionarios que, aun cuando su intención sea buena, cometen una falta grave a la institucionalidad de la República. Hay gente aquí, por ejemplo, Domínguez Brito Francisco Domínguez Brito, a quien yo conozco perfectamente, es el tipo más autoritario que hay en el mundo. ¿Más que Henry? ¿Eh? ¿Más que Henry? Más que Henry. Ok. Mira, Francisco cometió unos desaguisados en la Procuraduría, como por ejemplo el caso del Alfa. Al Alfa lo puso él a barrer la Plaza de la Bandera, cuando eso es una salida alterna al proceso que no puede aplicarla a un Ministerio Público sino un juez. Pero para Francisco el mundo funciona en su cabeza. Es decir, lo que él entiende que es bueno para todos, eso es lo que se aplica. Y mira, pasó también con Vaqueró, Ustedes se recuerdan sí, que Vaqueró, exacto, que Vaqueró fue llevado a la cárcel por un problema que tenía con su pareja del momento, que era Marta Heredia. Resulta que Vaqueró en ese momento tenía rastas. Las rastas no son un, no es un tipo pajonú, nada más, es un individuo que además de tener el pajón y la clineja, es un individuo que tiene una filosofía con relación a ese a ese a, a ese look que tiene. Y también hay una, hay una disposición en la Constitución que es el, el libre desarrollo de la personalidad. Pues él llevó un amparo para que no lo pelaran en la cárcel, que era norma de los centros de corrección y rehabilitación. Y antes de que el juez fallara, Domingo Brito mandó a que le cortaran el... Y eso... Es un se... abuso. Sí, claro. Un abuso de autoridad. No? Y eso se refleja en todos los funcionarios cuando tienen un, un, un poco de poder. Quieren interpretar la ley a su antojo, a su manera. Quieren etericar la ley. Porque, óigame, a mí no me va a decir Wilson Camacho, ni Jenny Berenice, ni la propia Miriam Germán que no saben qué es lo que quiere decir la, la Dirección Funcional de la Investigación y hasta dónde llega el límite del Ministerio Público dando instrucciones a la policía. Que se dejen de eso. Ellos lo saben perfectamente. Pero ante esta situación, esto hay que controlarlo. Y yo pienso que de alguna manera es una presión para que la gente cumpla con la cosa. Está bien. Vamos a hacerle la presión a la gente, pero vamos a no legalmente. Claro. Hay un asunto que se llama principio de legalidad que es transversal a toda la vida nacional. Claro. O sea, o sea, toda actividad que se realiza en la República tiene que ser basado en ese principio de autoridad. Ya. Hasta dónde yo puedo, de, de, de legalidad, perdón. Hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde me permite la ley llegar? Tú estuviste leyendo la parte de los vistos. Sí. Bajo el esquema legal o la base legal que se toman estas medidas, la ley sobre multas de la República Dominicana, la 12, no la cita aquí en ningún momento la ley. Pero todo lo que cita no, no se corresponde, corresponde al de, a la que aquí, autoridad que lo está emitiendo. Es porque es una supone... interpretación. a su, a su, a su manera. Claro. ¿Tú me entiendes? A su manera. Esta parte a mí me es gustaría pedirle a Miriam Germán que reconsidere que rec y que, que, que reorganicen o la manden. ¿Aquí no es un solo considerando? Que, o que debería lo, ser Homero, la base fundamental. O que mande a través por vía. Vía condicionada como propuesta al Congreso, y el Congreso yo creo que está habilitado para, para someter o ah, para pero, evaluar. De hecho, la pregunta la, sería... La instrucción está mal hecha y, por eso. La pregunta sería... Por lo que tú acabas de claro, decir. Claro, lo considerando. Porque no solo considerando. Miren, la estructura fundamental de una disposición, sea resolutoria sea resolutoria o sea legal, o sea una ley o una resolución... Tiene que partir primero de la necesidad de que eso intervenga en, en, en la en solución estado, de algo. En la solución de algo. Primero se plantea el problema y luego se dice que hay que solucionarlo y por qué hay y que la solucionarlo. la vía de solución son Luego estas. usted pasa al, a la parte legal, o sea, el principio de legalidad. Dice, visto los artículos tal, claro. visto la constitución de la. Esa es la parte legal, o sea, es el principio de legalidad. Y luego la parte dispositiva, donde usted dice, a partir de ahora se va a hacer la cosa de esta y de esta forma. Pero, Pero previamente usted ha justificado. Justificado la necesidad. Y usted Usted ha justificado la ley que le da la base para hacer eso y luego la disposición. Pero eso no tiene, claro, no, no es, tiene esto, una justificación. Entonces, la claro, ley entonces, 107. No la ¿no? ley 107 sobre administración pública establece claramente cuándo son. Oye, verlo. Este programa deben de verlo los estudiantes de Derecho sí. para que aprendan Derecho. Carajo. La ley 107 ¿Eh? Eh, <risa> ordena la vida de las acciones de lo, del ente público. Todo aquel que emite desde la función pública un dictamen, una medida, una resolución, tiene que estar previamente bajo el sedazo de la ley 107 de administración pública que establece cómo se actúa. Y para poderle darle fuerza... A las, a las disposiciones tiene que pasar por el amparo de la Constitución, las leyes que lo amparan y todo eso, que es lo que tú hablabas de, de, de, de la justificación. Mira, aquí que habla de un visto que debió ser un considerando, establece, mira... Eh, ¿qué, con, que sí, qué tremenda contradicción dice, el artículo 153 de la ley 42-01, el, el cual establece se consideran violaciones a la presente ley y serán sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 veces salario mínimo nacional, establecido por la autoridad legalmente competente, es una que contradicción que era la salud pública, es que tiene que estar establecido de manera legal para poder imponer multas y el ministerio público no está facultado para eso, o sea que Miriam Germán Brito firmó esto, yo no sé si lo firmó, si sí. lo leyó. ¿Eh? Claro, claro. ¿Eh? Yo, yo presumo no, no, no. que lo leyó, pero es una La violación al Estado de señores. Derecho que allá no le luce. Ahora, yo lo que señores, quiero, el es el Ministerio Público. Oigan, oigan, oigan, oiganme, el Ministerio Público ha llegado al extremo de poner lo que ellos eufemísticamente llaman una alerta. Una alerta de migratoria, oiga eso. Sí. y por eso sí. y otra violación. Espérate, Es un impedimento de salida. Sí. Y el salida. impedimento de salida es una medida de coerción que debe ser dictada por un juez. Pues miren, sí. Y, y todo el mundo haciendo. lo sabe, pero nadie Yo dice quiero nada. llamar a la cordura, a la autoridad, en este caso a Smarling en el Ministerio Público local. No, no, no pero la pero meten no en esto, porque ya no, no... No, no, no, no. ¿Qué va a hacer, eso no es un Oye, oye, legalmente Smiley está obligada a cumplir claro, eso. Pero aunque no esté de acuerdo Deben los bueno, ministerios públicos... No pero ellos tienen... En la, no, no, la ley lo dice, con sí. el perdón, Francis, la ley 133 dice que las instrucciones generales, el, el, el Ministerio Público debe acatarlas. Tiene la, que acatarlo obligatoriamente. La, Ahora, puede sí. Eh, llevar un mecanismo ante el Consejo Superior el consejo para que, que cambie, existe, para cambie, que, sí, que tengan Pero, observar, pero la, pero la es como la protege. Eh, sí. Dice que todo acto emanado de, de, de una autoridad usurpada es nulo. entonces, entonces Es nulo pero que, porque es una autoridad usurpada. Entonces, haciendo lo que no le la ley 107 mentira. lo dice claramente. Eso es lo eso, que, que tú acabas de decir. Okay. Y se presume, en principio, que legalmente es viable. Pero, todo lo que está... Bajo ese esquema y nosotros hemos identificado las violaciones que tiene, es de pleno de derecho nulo. Ahora, sí pedirle a la autoridad que va a hacer implantar esto, que revisen bien, que no se cometan los excesos, porque de hecho le estoy instando a la sociedad que si se ve implicado en un hecho tomando en cuenta este, este, esta disposición, tiene todo el derecho... No a enfrentar a la policía porque están cumpliendo. Ahora, sí de demostrar que lo que se le quiere imponer es ilegalmente. Claro. Y no hay que pelear ni entrarse a trompar. Es que se acepten la disposición que en el plazo que usted tiene para demostrar que eso es ilegal, no necesariamente tiene que entrarse a trompar. Simplemente usted acepta, va a donde la autoridad le dice... Pero cuando esté ya justo en la autoridad, que ya no lo está manejando un policía, diga, estoy en desacuerdo con lo que usted me está poniendo y pido que un juez vea mi caso. Una pregunta a propósito y gracias por mencionar la figura del juez. ¿Qué juez va a fallar en contra de esto? Todo tiene ah, que hacerlo. Espérate, si estamos en un Estado espérate, Social de Derecho. Voy para el fondo. Eh, ¿Qué juez va a fallar en contra de esto? ¿El del amparo cuando, o el del cuando habeas Cuando el, el Consejo Nacional de la Magistratura está dirigido ahora por el PRM. No, no, tampoco ¿Qué, así no. ¿qué juez el va PRM a no puede buscar ¿Qué juez, nada ahí. Eh, ah, ¿lo ves el Estado de Derecho? No, no, no. El riesgo que se toma, por ejemplo. El riesgo sería eh, del PRM si el presidente cae en la en trampa de ellos? él ¡Ninguno! y en resolver esto. Esto es un asunto de Derecho. Y nosotros como comunicadores tenemos que denunciarlo. Tanto problema que se hubiesen resuelto ¿Qué? si hubiésemos presentado una ley. Eh, ¿A ya tiempo? ¿Tú a te acuerdas? En mayo ya lo planteé. ¿Tuvieras? ¿Tuvieras? ¿Tuvieras? Claro. Cuando estábamos desde la casa, yo lo planteé. Estuviéramos hablando de otra cosa, estuviéramos hablando de, de, de ¿Del cumplimiento. De... Y, atención, Creo. mira Germán Brito, usted firmó eso. Eh, ¿Sí? Que, fue jueza, usted firmó eso, míralo ahí, ahí está su firma, ya actúa como ministerio. Usted público. está violando el estado de derecho de la República Dominicana. Y usted está violando la Constitución porque está usurpando una función que no le pertenece y por tanto, este acto enfóqueme aquí. En es nulo de pleno eh, derecho. Eh, Puedo tengo el derecho de hacerlo, verdad que sí? No, no me van a sancionar con esto. Ponga llévatelo, amplio. llévatelo Comerá. antes Comerá de que, que nos tranquen. No <risa> llévatelo, es, no <risa> <risa> Vamos no, a la no, pausa, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, así no, así no. Vamos a la pausa.